Belén Esteban olvida su roce con Alessandro Lequio y manda unas cariñosas palabras a su hijo Alex. Tras sus primeras imágenes desde que inició su lucha contra el cáncer en Nueva York, el joven empresario no ha parado de recibir muestras de cariño. Que Belén Esteban y Alessandro Lequio se llevan como el perro y el gato es algo que no ha pasado nunca desapercibido. El colaborador del el programa de Ares el mayor azote de la de San Blas y ha vertido duras críticas contra ella siempre que la ocasión se lo ha permitido. Desde Sálvame, la tertuliana nunca se ha achantado y le ha devuelto los golpes con la misma fuerza. Sin embargo, las complejas circunstancias por las que pasa Alex Lequio ha hecho que Belén haya decidido hacer una tregua con su padre. El joven empresario se encuentra en medio de una dura batalla contra el cáncer. Lleva desde hace cuatro meses instalado junto con su madre, Ana Obregón, en Nueva York, ciudad en la que está recibiendo tratamiento. Como ha afirmado recientemente Alessandro, el cáncer es un tratamiento largo y penoso en el que no hay novedades ni evolución hasta que termina. A pesar de todo, su hijo está animado, lleno de esperanza y deseando volver a casa. Su lucha ha inspirado y conmovido a muchos, y ha recibido un aluvión de mensajes llenos de energía tanto de anónimos como de rostros conocidos. Entre ellos, Sálvame en Pleno ha querido solidarizarse con su lucha. Si unas palabras han destacado sobre las del resto del equipo del programa, esas han sido las de Belén Esteban. Sensible con un tema tan delicado y con absoluto respeto, se ha dirigido a Alessandro y, sobre todo, a Alex Lecchio. Su relación con el conde es la que es, pero no era este el momento ahora de tirarse los platos a la cabeza. Belén reconocía haber tratado poco al joven empresario pero le tiene mucho cariño por lo bien que la ha tratado siempre que han coincidido en algún acto público. Le ha descrito como un gran chico, responsable y educado, al que le ha deseado que se recupere y que vuelva pronto a casa. No ha querido olvidarse de sus padres, que están sufriendo muchísimo con esta situación. Y les ha mandado un beso muy fuerte y grande tanto a Ana como a Alessandro. Aunque, muy especialmente a Alex, que es ahora quien más necesita recibir todo el cariño y la fuerza para continuar afrontando la enfermedad.